Yo no soy de esas personas, pero a mí me llama la atención la, la gente de mi edad que comparten ideas sobre libros. Me gusta mucho ver que, ojalá a mí me gustara leer, y fíjate que me, no, no le puedo inconveniente a la a la lectura. Pero no es algo que me apasione, pero sí me gusta mucho ver que hay niños... Sí, pues me gusta mucho este libro porque, fíjate, no sé qué, o, o mismamente te das muchísima cuenta cuando, cuando empiezan a hablar. En, en, la forma, en, eso, en la forma que tienen de, de dar su opinión, de, de justificar su, su forma de pensar, ¿sabes? De decir, pues yo pienso esto por esto por esto y lo otro, y tienen puntos en los que basarse. Y, y a partir de unas opiniones y de otras, tú eliges la tuya, lógicamente. Es muy raro que una persona tenga sus puntos de vista sin haber escuchado antes otros, ¿no? Por lo menos por experiencia. Pero a mí eso me, me, me gusta mucho, me, me da mucho la atención y se valora, además.